Vamos a hablar ahora de los efectos del temporal de nieve... ...en la provincia de Guadalajara... ...sobre todo en la zona que está situada más al norte... ...sorpresa la ha causado al diputado nacional por Vox... ...en la provincia de Guadalajara, Ángel López Maraver, ...cómo se encuentran algunos de nuestros pueblos. El temporal que ha azotado la provincia... ...ha dejado muchos pueblos incomunicados... ...es según vecinos y alcaldes de la comarca de Molina... ...uno de los más intensos de los últimos años... Un temporal avisado y en el que los medios de que disponen las administraciones han funcionado a destajo. Muchas han sido las imágenes que hemos visto y les hemos ofrecido en estos días. Pero les vamos a pedir que centren su atención en este vídeo que ha subido a su Twitter el diputado nacional de Vox por nuestra provincia. A un kilómetro y medio de estables y como podemos ver, mirar cómo está la carretera. Parece mentira que ahora mismo, en pleno mes de enero, donde se está celebrando las ferias de turismo más importantes de nuestro país como es Fitur en la que se está promocionando el turismo de interior el turismo rural eh, bueno pues eh, no, no sean conscientes de que existe esta realidad y para poder fomentar este tipo de turismo tenemos que cuidar de verdad nuestro mundo rural nuestro medio ambiente y nuestro nuestros pobladores del mundo rural. buenas tardes cómo está el diputado provincial de aquí. Mira cómo está todo esto. Ya, ya lo estoy viendo. No, podéis no imaginar. Una persona mayor aquí eh, no resiste cero coma. Si aquí tiene que haber una urgencia, por lo que sea, no llegan. Es que no es porque no, no, no, no quieran venir los médicos, es que es imposible llegar. O sea, ha sido un, un desastre absoluto. Teniendo la responsabilidad de ser diputado nacional de la provincia de Guadalajara y tener que venir a verte en estas circunstancias, pues me da la pena. La lástima es bueno, pues los dirigentes que que tenemos en esta Diputación Provincial. Como ven en, en este, este vídeo, Ángel López Maraver y el Diputado Provincial de la Formación de Santiago Abascal Iván Sánchez muestran su sorpresa por lo que se encuentran en el pueblo de Estables. Convendría recordar a López Maraver que Estables no se encuentra a una hora de Madrid, sino más bien a dos horas y media, y que aún sin nieve los habitantes de esta zona de la provincia tienen muy difícil su comunicación, incluso con la capital alcarreña. Además, el representante de su partido en la Diputación, imaginamos que le habrá dicho que la institución provincial dispone tan solo de nueve quitanieves y cinco retroexcavadoras para 1.200 kilómetros de carreteras provinciales, por lo que es bastante complicado que puedan llegar a la misma puerta de los 288 municipios de la provincia al día siguiente de un temporal. Quedarse sin luz y sin teléfono es, desgraciadamente, algo habitual en estas condiciones climatológicas, puesto que los tendidos eléctricos se caen por el peso de la nieve acumulada, algo que conocen de sobra los habitantes de la zona, y que deberían conocer las personas que deciden desplazarse en pleno mes de enero y en pleno temporal a estos municipios. Decimos esto porque la persona con la que habla el diputado nacional en establés. ...es residente ocasional... ...el cazador Miguel Ángel Puertas es... ...casualmente, el mismo que ha subido otro vídeo... ...denunciando abandono en la zona... ...y quejándose de que lleva dos días incomunicado... ...en un pueblo al que ha decidido desplazarse voluntariamente... ...eso sí, no hubiera estado mal que Ángel López Maraver ...aportara soluciones y no se quedara tan solo... ...en una visita puntual. Y aquí no hace ni Dios ni puto caso... Fijar cómo está la carretera... ...no parece ni que hubiese, se intuye, aquí no pasa absolutamente nadie, estos que dicen que hay que cuidar la España perdida y una mierda, no la quiere nadie.